Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz miércoles, los invito para que con mucha fe iniciemos nuestro día en la presencia de Dios sea esta la oportunidad para agradecerle al Señor es mitad de semana tantas bendiciones creo que cada uno tiene muchos motivos para decirle a Dios gracias lo invito para que en este momento no deje pasar la oportunidad para agradecerle a Dios y digamos gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis Amén. queridos hermanos, hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciendo negocien mientras bueno. sus conciudadanos que los aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar no queremos que sea nuestro rey cuando volvió con el título real mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno el primero se presentó y dijo señor tu onza ha producido 10 él contestó muy bien eres un empleado cumplidor como has sido fiel en una minucia tendrás ahora la autoridad sobre 10 ciudades el segundo llegó y dijo, tu onza, señora, ha producido cinco. A ese le dijo, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señora, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo, tenía miedo porque eres un hombre exigente. Que reclamas donde no prestas, sigas lo que no siembras. Él contestó, por tu boca te condeno. Él ¿Sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y sigo donde no, donde no siembro? Pues por lo menos debiste haber puesto miro en el banco. Al volver, yo, al volver yo habría cobrado los intereses por lo menos entonces dijo a los presentes quítenle a ese la once y dénsela al que tiene diez replicó Señor, si ya tiene diez Él dijo, pues al que tiene se le hará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y a esos enemigos míos que no me querían por rey tráiganlos acá y llenos en mi presencia dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, bueno mis queridos hermanos nos encontramos con esta parábola, una parábola con este mensaje profundo. Cada uno de nosotros ha recibido inmensidad de talento, de dones. ¿Qué estoy haciendo con ello? Es una pregunta que puedo hacerme ahora. El talento que Dios me ha dado, ¿qué lo he hecho? ¿Lo tengo guardado o lo tengo produciendo? Que cada uno, queridos hermanos, ponga a producir en bien de los demás, en bien de la comunidad, en bien de su propia salvación, el talento que recibe. Señor, Danos la gracia y la fortaleza, la sabiduría para orar correctamente. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guardemos. Feliz día para todos, queridos hermanos.